¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Como estás viendo, es un simulador de reformas Que es un juego, la verdad, que lo estuve probando el otro día Bueno, más bien lo, lo grabé, pero pero no, no se ha grabado bien A ver, explico lo que pasó, ¿vale? Lo grabé, lo que pasa es que en el OBS no me acordé de, de ponerlo para que cuando se grabe eh, se ponga mp4 Los gráficos todo al mínimo Para que Para que se pueda Para que se pueda jugar tranquilamente Porque Claro cuando lo, lo abrí Cuando hacía así hacía Se veía esto Veías el movimiento ¿Sabes? Fuera Fuera Esto fuera Esto fuera, esto fuera. Vale En teoría no me dejo nada más Creo Y Le das a la E Y se vacía automáticamente Y te pagan por eso Entonces Vamos a ir por partes ¿Vale? La, las cosas estas Que salían con el martillo Pues ahora toca Destruir el material entero Todo, todo fuera ¿Vale? Reformas Sophies 20 <risa> La mejor empresa Del mundo ¿eh? Ha parecido ver algo Misterioso por aquí Para destruir ¿Verdad que sí? Aquí. Ya me dirás el qué. Si aquí no hay nada. La mano. ¿Para qué? Para recoger esto. Ahora toca recoger. Lo que necesito es la paleta. Si no me equivoco, sí. La paleta. ¿Para qué? Para lijar las paredes. ¿Vale? Y luego poder empezar a pintarlas. Vamos a terminar de lijar lo que sería el techo y las paredes de esta sala. ¿Vale? Y cuando esté todo, pues, pues continuamos, ¿vale? Así que pequeño corte, pintar de blanco. Todo, todo, todo, todo va a ser blanco con esto. Entonces, vamos a poner Esta, ¿vale? Maderita. Vamos a poner maderita. Las racholas estas. Sería igual que la otra. Quitar el techo. Las paredes. Y cambiar el suelo. Ahí está. Vamos a cambiar el suelo. Lo primero de todo. Antes de pintar las paredes. Podríamos hacer una sala de recreativos. yo como lo veis? Porque como está la sala, de... la sala esa. Donde está la mesa de ping-pong. Yo creo que pega, ¿no? Que sea en plan... En plan una sala de recreativos Así que podemos aquí poner el lavabo Lo que sería el baño Y ahí, en esta sala, en la otra Podríamos poner pues, lo que sería Vale, tarea completada Vale, techo Vale, todo completado Pero eso no se puede pillo Por lo menos la pared se puede pintar, ¿no? A ver Vale Por lo menos se puede pintar Ahora vamos a Limpiar lo que sería eh, la suciedad del piso. Oh, mira, se descubrieron huellas de pies en un videojuego. ¿Puede ser que haya un fantasma? ¿Puede ser que sea alguien misterioso? Lo descubriremos en varios episodios. Por favor, no se pierdan ninguno. El dispensador de agua. vale. Esto lo puedo colocar aquí perfectamente. Aquí, y luego Aquí puedo poner voy a, voy a ir por partes, ¿vale? Primero esta pared, ¿vale? Para tenerlo ya listo Ahí Vamos a poner un delfín Pongamos un delfín ¿Se puede? ¿Por qué? Pues yo qué sé, por poner algo Espérate cara. Que... Ahora no puedo pasar A ver, espérate Espérate, espérate Que no puedo pasar ahora pues me he quedado aquí Pues me he quedado aquí Bueno es igual No pasa nada Ponemos aquí el El El baño Vale Vamos a poner aquí el lavabo Así que ponemos Comprar ¿Vale? Y oh, nos Entonces ponemos Uno ¿Cómo se hace para um, Herramienta? No, herramienta no eh, para Para, para, para, para, para, para, para en cunclilla, se encendrá... Interacción... Ya le he dado interacción... ventana, eh, Yo creo que... Así se va a quedar... Eh. Me parece que... Así se va a quedar esto... A ver... Pues... Se toce... Pared de ducha... ¿Por qué pared de ducha? Por hashtag me sirve, ¿vale? Es hashtag me sirve, chicos... Hashtag me sirve el... ¿Cómo se llama? Este. ¿Vale? Uno, dos, tres. Eh, tablet. Pam, pam, pam, pam, pam. ¿Vale? Las paredes serían una, dos, tres. Y aquí sería... Por favor. Ay, Dios mío. A ver. Dos... Dios mío. No hay suficiente espacio. No hay suficiente espacio. ¿Cómo que no hay que suficiente espacio? No entiendo. Pam. Por favor. Pam. Eh... Vale, que no hay nada. Vale, pues te paso. Vale. ¿Cuánto queda de... 80%? ¡Pum! Complicado esto, ¿vale? En la puerta. Ahí. Por favor. No hay suficiente espacio. ¿Cómo que no? Ahí está. Perfecto. ¿Qué más? Eh, plantas. Las plantas siempre alegran un poco. Perfil. Ayuda manual. Proceso. Eh, limpieza. 40 por... Vale. Ya lo tengo, ¿vale? Esto ya está. Restablecer me alejo. ahí está oh gracias vale por qué he hecho eso porque si no no puedo pasar a esta zona básicamente vale. pequeña portería vale vamos a empezar a poner cositas interesantes para los peques entonces esto eh, papá pa, pa, pa, pa, pa, pa. y todo esto Aún me pide que lo mueble más Pero... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Lavabos, mueble, electrónica Y eh, otro por aquí pa, Perfecto Voy muy bien Esto estaría guay ponerlo aquí Ahí Y luego Ahí está perfecto, uno y dos, perfecto espectacular vaya, espérate el escáner voy a pasar el escáner porque quizás hay algo que me estoy saltando y no lo estoy viendo nada, nada, nada vale, espérate eh, creo no? No, no, no creo que sea eso. No creo que sea eso. Ahora sí que estoy perdida. Si alguien sabe lo que tengo que hacer con las mesas de ping-pong, ¿vale? Que me lo ponga en la caja de comentarios. Porque... porque, Porque me he quedado un poco en plan qué tengo que hacer, ¿sabes? Entonces, mientras tanto, ocultar... Vale, ocultar, vale, ocultar, grados de rotación, grado de rotación, esto qué es, no, no entiendo, no, mi no entender, a lo mejor tengo que limpiar esto, espérate, a lo mejor, eh, espérate. o venderlo, puede ser ¿A lo mejor tengo que vender el contenedor? No, no, no, no, no hay que venderlo... No se puede, no No se puede No se puede Que me lo diga, que me lo diga, porque estoy perdida Que alguien lo sepa, eh. que alguien lo sepa, por favor Espero que alguien sepa Lo que... Eh Espero que alguien sepa lo que hay que hacer, eh. Porque.. Porque yo me he perdido. Estoy intentando limpiar esto al máximo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido contenido como este. Creo. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy. Yo creo que ha estado bien. Ha estado diferente. Espero que se haya grabado bien. Y nada, dejadme en los comentarios si has llegado hasta este punto. Eh, que tengo que hacer. Que leo todos los comentarios.